En el vídeo de hoy vamos a conocer a Óscar, a María y a su perrita mía, una pareja que han viajado durante seis meses aproximadamente por España en su furgoneta y, y lo han vivido. Eh, han trasladado toda esta experiencia a un documento que se ha convertido en un libro Trufeando por España y gracias a su editora Raquel López he podido conocerles. Eh, están en Boñar eh, porque han ido a hacer la segunda presentación de su libro allí y les han invitado, ya que van en furgoneta, les han invitado a disfrutar del, del área de servicio de, de autocaravanas de Boñar. Eh, bueno, me lo he pasado pipa conociéndoles a ellos, viviéndolo con ellos, eh, disfrutando de boñar por aquí o por aquí. Os dejo un, un vídeo en el que cuento alguna cosa más de boñar. Y nada, simplemente eh, quiero que, que veamos en, en las conversaciones que hemos tenido y que ellos nos cuenten eh, su historia, que es absolutamente inspiradora. <risa> Bueno, pues es el del área, viene a ver que está todo bien, o es no sé quién, o es y vecinos, algo. vecinos, cada día en un sitio, despertarte y tener vecinos diferentes. O que viene uno, que se va otro, cada... ¿Y se hacen amigos o qué? Sí, sí. Mucho, la verdad que sí. Mucha ent gente ent no entonces, eh, bueno, lo que pasa es que ya, como, como os movéis todos también un poco en ese rollo, los, las despedidas las tenéis controladas de una manera diferente, ¿no? No son lo mismo que las despedidas... Claro, o sea, al final es como, bueno, te vuelves a ver, nos vemos en carretera, siempre decimos, ¿Sí? o una cosa así, ¿sabes? Y de hecho sí si le ves, sí. Eh, hay veces que igual estás aquí en Boñar y sigues la ruta hacia León. Nos pasó, wow, varias veces sí. en el viaje, que estábamos en, ¿dónde fue? ¿En Sanabria? O no, en Castro Caldelas o algo así, en Galicia. En Galicia y después sí. fuimos recorriendo y durante un día coincidimos con otra pareja en el Balcón de Madrid, y, está, y justo comiendo a laud nuestro, la furgoneta. Luego fuimos para otro sitio y ya no les vimos. Y luego, como cuando fuimos al Cabo Ortegal, también los volvimos a encontrar. No habíamos hablado con ellos en ese momento. Es verdad que con ellos no habíamos ya. hablado. Pero sí que, claro, nos quedábamos los cuatro mirándonos como, mira, pero si se tal, ¿sabes? Por eso, que te, va, te va a seguir, ¿no? Te va a seguir. Porque ¿cuánto tiempo pasabais en, en algunos de los sitios? Es decir, eh, ¿un día o podíais pasar una semana o...? De un, ¿Un día tiempo? a dos, eh, depende de las actividades que, que vayas a realizar, pero en el sitio que más hemos estado, en Huesca, yo Dieci, creo, ¿no? 16 días, 16 días seguidos, Joder. solo para movilizarte, para descargar y sí. coger aguas, y, y es el tiempo que más, más hemos echado ahí en Huesca. Al final es lo que pasa, que la furgoneta tú tienes, a ver, nosotros lo que no tenemos son placas solares por lo tanto necesitamos electricidad, o mover la furgoneta cada 3-4 días para que coja, para que, el... para que cargue la segunda batería y podamos mm. tener nevera, podamos tener luces podamos tener de todo. Entonces también eh, las evacuaciones de agua, ah, o sea, nosotros ah, tenemos claro. eh, los depósitos, son bastante, pero claro, si llevas muchos días, al final claro, los tienes llenos, los tienes que vaciar. Es lo bueno de moverte así en furgo, es eso, que la movilidad eh, te adaptas a todo. A, Por eso... a, la, a, a las rutas que quieres hacer, a todo, pues mm. dependiendo de lo que quieras hacer, pues estás un día, dos, y dices, pues que aquí lo, te lo he hecho ya lo que quería, pues me voy. Que parece que mm. estamos bien y quieres estar más tiempo, pues tres días, lo, lo que te surja. Cuando estáis hablando y os miráis uno al otro así como con una complicidad, entonces, ah, sí. es... <risa> si yo le pregunto a Óscar quién es María, que me cuenta ¿De María? Pues una compañera muy buena, ¿eh? la verdad que sí, ¿Eh? sí, hombre, y no sé, así quieres decirte más, compañera, amiga y un apoyo pues muy grande, la verdad que, que, que muy guay, muy guay, la verdad que desde que la conozco... <risa> estoy contento, estoy contento. Me pongo, me pongo oh, oh, oh, ñoñis. <risa> bueno, María, que ya estás ñoñis. ¿Quién es Oscar? Pues Oscar es mi compañero de viaje, de aventura, de, de mi vida, realmente. Es <risa> quien, quien está a mi lado desde que nos conocemos que aunque antes de ser pareja ya éramos amigos, ¿Sí? Sí, sí. nosotros fuimos al colegio juntos. ¿Qué va? Sí, de pequeñines. <risa> sí, y siempre bien. tuvimos como esa, eh, ese feeling eh, de protección, ¿no? Como que nos cuidábamos, nos, nos cuidábamos entre nosotros dos. Sí. Pero bueno, siempre se quedó así, ¿no? Pues amigos, luego cada uno iba tomando otras, otros caminos. Y luego pues surgió que volvimos a juntarnos y ahora ya sí estamos juntos. Y bueno, pues al final compartimos muchísimas ideas, proyectos, aventuras, hobbies y yo creo que eso es lo que hace realmente funciones como pareja, ¿no? El que tengas algo en común, ¿no? Es una parte también fundamental para iniciar un viaje como el que, como el que iniciasteis en este... Antes decía que era como vuestro hogar mm. y entiendo que esto se convierte en sí, vuestro hogar. ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. ¿Y okay. cómo surge esta idea? ¿Cuándo surge? O sea, ¿qué, contadme qué hacíais ese día, tomando un café. Se va macerando, ¿no? <risas> Quieras que no, oye, Ha sido pues, eh, por lecturas también de libros. Que al final, pues bueno, eh, descubres que, que la gente así que empieza a viajar con furgonetas y con autocaravanas y todo. Y de joder, lo, lo puedo hacer yo. A ver, nosotros siempre nos ha gustado la aventura, ir descubriendo mm. cada vez una cosa nueva y no estar estáticos, por así decirlo, sino movernos también, ¿no? Y entonces, eh, nosotros. Pues empezamos con las tiendas de campaña y esto en el 2015 estábamos en el lago de Sanabria, que era nuestro rincón favorito. ¿Sí? Intentábamos que todos los fines, algún fin de semana de todos los años pudiéramos eh, pasar tiempo allí porque nos encantaba. Y en uno, con nuestra tienda, nuestra parcela, todo montado perfecto, pues apareció un aviano a nuestro lado. <risa> y dijimos, serán ¿no? yo creo o daneses, ahora sea, sí. no, no recuerdo sí, sí, sí y, ah. y, re, y de allí empezamos es que esto es lo nuestro es que esto tiene que ser lo siguiente y ya empezas pues como a entrar en ese buque, empezamos a, también a compartir tiempo con, con unos amigos ¿vale? con y Paloma y Rubén allí, que y también teníamos una tenía... noche dormimos allí con ellos sí. en, el, en el piso de arriba nos invitaron y a hacer a barrancos barranco. Ostras. Y, claro. y fue la primera noche que dormimos con sí. ellos allí en su furgoneta y fue ahí bueno de hecho ahí ya habíamos vendido el coche. Sí, claro, claro. Ya estábamos. Ya, ya la en cosa el, ya, ya, el viaje ya se había iniciado, ¿no? Sí, yo sí. creo que sí. Que ahí cuando ahí no... ya sí, sí, sí. sí. Y después, pues bueno, son casualidades que vas encontrando en el camino pues, con ellos y luego con otros amigos que son de aquí de León, Nuria y Víctor. Empezamos también ya cuando las teníamos la furgoneta a salir en furgoneta, a hacer senderismo, a ir haciendo diferentes aventuras. Sí. Y luego, pues en el Caray conocimos a Rafa y Noé de. Un millón de elefantes. Un millón de elefantes. De Alaska a la Patagonia en Elefante, se llama El Libro, Claro. y ellos hicieron, pues, de Alaska a la Patagonia, pues, con una furgoneta, a veces iban cambiando, bueno, pues, ¿Eh? Eh, no quiero desvelar para que la gente pueda leer, sí. y, y ahí, claro, entras ya en, pff, tenemos que hacer algo, o sea, de verdad que, que sí, que... Te pica, te pica, cada día lo ves, dices, tengo que hacer un viaje como esta gente, y lanzarme, y empiezas ya, y... Y ya lo planificas, ya o sea, se pone a rodar. Y bueno, cuesta, todo cuesta, que cuesta. han sido igual cuatro años o por ahí. La claro. preparación. Porque claro, vosotros en ese momento tenéis trabajo. Claro. Trabajo y pues, pues y tenéis Vivíais en un piso. Claro, allí sí. en Valladolid, sí. Y, y bueno, claro, supone romper con un montón de cosas que, que, que entendemos como establecidas, como el, bueno, pues al final el, nos acomodamos. ¿no? Eso es. y, y, y suponer, que, ya vender el coche supone romper con tu ciertos lazos, confort. tu zona de confort, la carga. Es muy cargas. difícil salir de tu zona de confort en la que lo tienes todo establecido y sabes que si hay un problema lo, lo abarca rápidamente. Entonces, ¿Tú? claro. Eh, es difícil el tomar la decisión esto no es una decisión de a la mañana me voy en viaje sí bueno me dice eso pero si estás decidido tienes el objetivo al final lo, lo haces y de hecho lo hemos hecho <risa> <risa> cuando, cuando ahora lo piensas y después sí o sea miras atrás y dices joder qué de cosas que, que has tenido que hacer vender el coche recoger toda tu casa eh... Decírselo a la familia, todo, eso es complicado, cuando le vas a decir a la gente, pues joder, pues va a dejar el trabajo y, y ahora donde resido y, y todas tus cosas, meterlo en cajas y llevarlo donde tus padres <risa> y, y, y claro, la gente y amigos y familiares pues te dicen, estás loco, ¿qué, qué haces? Pero claro, es tu sueño, tu tu objetivo y al final claro. pues te pones y, y lo consigues pero uh -huh. cuesta cuesta también. sobre todo son los padres los que buscan que tú estés estable de una manera sí. que no pierdas ese claro. trabajo que tú tienes claro, porque que... vosotros dejáis el trabajo claro. para hacer la aventura uh -huh. pero con un retorno es decir no claro. eh, no me cambio de trabajo a australia no claro. o sea yo voy a hacer un proyecto un sueño porque en realidad al final es un sueño vuestro ¿no? claro sí. Sí. me voy a convertir eh, voy a convertir en realidad ese sueño uh -huh. Pero luego vuelvo teóricamente a, a la claro. normalidad y tengo que recuperar esos si trabajos. Yo ya no ¿eh? estaba trabajando en ese momento, estaba haciendo mm. el máster de profesorado, uh -huh. ¿vale? Y, y entonces era, pues terminamos, terminó el máster, sí. él termina también con su trabajo y todo... Y, y, y nos lanzamos ya a eso y entonces lo que hablamos, la decisión de, de decírselo a los padres, pues es la más complicada ¿no? luego ellos nos comprenden porque saben cómo sí. somos, nuestro carácter nuestra personalidad y saben que al día siguiente en cualquier sitio nosotros nos adaptamos a trabajar, porque somos así que te adaptas rápidamente a, a los cambios, ¿no? Pero claro, les costaba un poco al principio entenderlo de decir, pero ¿cómo lo vais a hacer? Ahora dicen, madre, lo que habéis vivido, lo que habéis viajado y ahora otra vez estáis con vuestros trabajos o distintos y no ha supuesto más que un parón realmente en el que habéis disfrutado, habéis vivido... Sobre todo eso, ¿no? Vivir. vivir. Sí, vivir. Tenéis un sueño. Uh -huh. Eh, lo planificáis, tiráis para adelante, eh, os, os complementáis perfectamente y el sueño es de los dos y de repente, ¿qué hace falta para...? O sea, ¿cómo se pone una fecha? Porque entiendo que ahí hay que ir marcando, bueno, pues vendo el coche, no sé qué, y si son cuatro años, son cuatro años de, de sí, estar sí, con sí. esa ilusión, pero hay un momento que hay que decir, el día uno de no sé qué... Uh -huh. claro. claro, es lo que hablamos, cuatro años pero sin una fecha marcada, que van surgiendo cosas y cuando se pone la fecha de repente que fue casi el último, sí, hay que más el último año poco a ya poco, no sé la fecha como la que que, que tuvimos no sé. fue casi ya cerca de la fecha realmente <risa> fue este sí porque bueno yo estaba haciendo también el, el curso de drones sí de, pilotos, de piloto de piloto drones y ha sido acabarlo y en cuanto hemos tenido así ya un poco todo hilvanado y, y bueno pues sí. ¿tú claro, vas? era sobre todo lo que te decía, también el hecho de, de que yo tenía el máster, yo tenía que finalizar también el máster y tenía una fecha. Adelanté, intenté adelantar a los profesores la exposición de, del TFM realmente para, para agilizar un poco. O sea, tus profesores ya sabían que estabas un poco loca, que te ibas a pirar sí, y a hacer esto, ¿no? sí. De sí, sí, hecho tanto? te envidiaban absolutamente, ¿no? de hecho, sí, Muchos profesores me decían qué maravilla. ¿Yo por qué no nos llevas? Es que eh, entiendo que sí, que sois conscientes de que habéis cumplido el sueño de muchísima gente. Sí. Uh -huh. sí, Hacer algo, o mirad. sea, eso, convertir en realidad mmm, un sueño. Porque cuando le pones fecha, entiendo que hay momentos en los que, vale, sí ya, día tal. Pero cuando uno está solo, sí. de repente tendrá como un cosquilleo ahí, ¿no? De, el cosquilleo un vértigo, de, ¿no? Estoy el ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Confío en María, confío en Oscar, pero sí. cuando estoy solo así un momento paseando a Mía, sí. a esta perrita, dices. Sí. ¿Y si la lío? Estoy, <risa> estoy liando, eso lo he pensado yo muchas veces. Eso el miedo pero, es miedo siempre de entrar. Sí, hombre, cómo no, el vértigo ese de, de cuando se acerca la fecha, así que es verdad, cuando empezamos en junio, ¿fue, no? Sí y que empezamos a recoger ya. Sí. Y... y ya cuando estábamos metiendo todo en las cajas y ahí es cuando ya sí que el vértigo viene y dices, joder, qué, qué movida. Dejamos el mapa mundi, que tenemos un mapa mundi en el salón, siempre sí. decorando el salón. Y le dijimos que lo dejábamos para el final El último, que había que quitarle el último sí. Y ahí sí es verdad que como que se cayó alguna lágrima no de... Pues al final son cuatro años que pasamos de nuestra vida O sea, eh. lo último que dejasteis fue el mapa que arrancasteis ahí Sí, le quitamos y... Buah. Sí, eso fue lo, lo último Y bueno, Mía, unas cuantas veces ¿Qué? Sí, Villa fue muy graciosa porque ella también se como se olía, ¿no? Se, se olía que algo estaba sucediendo porque, claro, no era normal tanta caja para arriba y caja para abajo. Y en una de esas marchó para abajo en el ascensor con todas las cajas porque estábamos entre, claro, para arriba y para, y, y para abajo y, y, claro, cuando eso pues se metió sin darnos cuenta en el ascensor sí. y, y, bueno, yo bajaba por las ¡Ostras! escaleras y María mientras iba acercando cosas y una de esas cuando, joder, la, la, la perra y si bajó para abajo. Sí, sí, sí si sí, sí, sí. o sea, es la confirmación de que ella os acompañaba también, ¿no? Sí, o sea, digo, nos vamos todos. Trufeando por España uh -huh. es el, el título del libro pero en realidad es también vuestro viaje o, o es posterior contadnos un poco o sea, sí. ya, ya, hoy ya es día uno, ya nos montamos la furgoneta sí. entiendo que el, los primeros kilómetros, no sé si se habréis ni hablado, porque uh -huh. <ríe> no sé, me intento imaginar ahí, o sea, tiene que ser súper emocionante, ¿no? Sí. nos hicimos un pequeño vídeo yendo a a Sanabria, Al de Sanabria, en la furgoneta Pues un poco de... Bueno, hoy es nuestro primer día Hemos salido porque Aunque nosotros no hicimos ni cuentas En redes sociales Ni, ni nada por ahí para publicarlo eh, Mientras hacíamos el viaje Queríamos tener constancia para nosotros mismos De, de ciertas cosas, no son vídeos pues muy caseros, muy personales, ¿no? Entonces, pero bueno, nos hace gracia verlo, que era el primer vídeo ahí cortito y todo contentos, ilusionados. En aquel momento la furgoneta estaba llena de cosas descolocadísimas porque después tuvimos que hacer un buen Tetris, todavía sí. mucho mejor. No se veía ni, ni a la perra ahí atrás con ya, todo. Ya, ¿eh? increíble. Muchas y lo de sí. trufeando realmente, o sea, surge un poco antes porque... A ver, nosotros, los furgoneteros, autocaravanistas y demás, siempre tienen un nombre a su furgoneta o a su autocaravana, ¿vale? Vale Entonces, nosotros durante mucho tiempo, aún ya llevábamos con la furgoneta un tiempo, estábamos todo el rato diciendo, pero y cómo la llamamos? ¿y cómo la llamamos? Y nos surgían pff, numerosos, pero no, ninguno nos convencía realmente, ¿verdad? En la paca, el no sé qué, bueno, bueno salían un montón de chorradas <risa> totalmente y bueno, y luego al final, no sé, eh, enlazábamos con Mía, realmente. Porque Mía se pasa el día, pues como está ahora mismo, olfateando, husmeando, trufeando, eh, trufeando, trufeando. Y por eso, como a las naricillas realmente de los animales, eh, de los perretes, se les llama trufa a veces, pues dijimos, pues ¿por qué no la llamamos a la furgoneta, la trufera, no? Que estamos realmente trufeando, indagando como Mía, buscando... Nuevos lugares. Viene de ahí, de la trufa, sí, que yo a la nariz la, la digo siempre, la trufa de mía. ¿Y cómo es el viaje? Es decir, no se trata solo de montar la furgoneta y recorrer, contándonos un poco... <risa> <risa> a ver, el, el, el viaje realmente nosotros lo que teníamos claro es que queríamos dar una vuelta por España. Sí. No, lo que no teníamos claro era la ruta en sí. Sí que habíamos dicho pues que aprovechar el verano en el norte por el calor, por aprovechar un poco más el calor del norte no y bajar hacia el sur eh, en, en invierno porque las temperaturas son más cálidas. Hacerlo al contrario nos impediría hacer muchas de las actividades porque nosotros lo que teníamos era ganas de recorrer España sí. sin una ruta marcada en sí pero teníamos claro que queríamos hacer las actividades que a nosotros nos gustaban. ¿no? Ser libres, estar, uh... estar... en contacto sobre todo de naturaleza porque es lo que más nos gusta, nos apasiona y sobre todo pues hacer senderismo, barranquismo, vía ferrata que es lo que a nosotros nos llena. Ajá. vale son nuestros deportes nuestros hobbies y entonces lo que nos llena hey, conocer pueblos también pero eh, también nos pueblo. gusta pues eso el entorno urbano pues, pues conocer pues yo qué sé conjuntos históricos artísticos o conocer la historia de ese lugar eh, visitar ciertos museos que nos parecían de, de interés mm. vale sí que es verdad que destacamos lo natural porque pues es como que vives más libre no como aquí estás en un entorno pues natural, llegas por la mañana como hoy, una ligera lluvia lo primero que oyes es la lluvia conectas ¿no? con ese sentido de madre tierra al pisar las hojas por aquí, todo sí. es increíble no íbamos con una línea marcada sino más o menos a 3-4 días íbamos mirando en internet las cosas y los sitios que nos podía interesar y, y ahí vamos ya pues, pues viendo, viendo la Un poco, línea lo que hacíamos era Casi justo antes de entrar en la comunidad o provincia en la que íbamos a eso, mirábamos un poco qué habría para hacer que nos interesaría, para no hacer kilómetros de más pues sin sentido, no de decir hago 100 kilómetros y después quería haber hecho lo que estaba 200 kilómetros más atrás. Sí. Llevar una línea, pero se, se decidía justo pues, casi un día antes o dos de entrar a la siguiente comunidad. Sí. Y no era marcado, era, era decir, llegábamos que el clima en ese momento el tiempo no nos acompañaba pues cambiábamos que no nos sentíamos a gusto pues eso que estábamos muy a gusto pues estábamos más días en casi todos los lados porque han sido muchas horas de internet que has estado mirando tú mucho también sí de, de, de las cosas que, que queremos hacer y, y bueno hay trabajo ahí también de, mm. de, de documentación hacia qué quieres ir haciendo seis meses estuviste sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí en realidad cómo hacíais el día a día el día a día pues levantarnos temprano, hacer cafetín, recoger todo y bueno, pues dar un paseo a, a, a Mía y, y buscar el destino que habíamos mirado por la noche. Es, y es. ya pues, pues bueno. ¿Y, y eso, ¿cómo fue vuestro primer día en, en vuestro primer destino? Pues estuvo guay porque fue en Lagos de Sanabria que nos encanta. Es un... Ah, bueno, el primer destino fue... Sí, sí, sí. sí. Ya, habíamos quedado con, con, con Víctor y Nuria, sí. que son amigos nuestros, y claro, ya de ahí arrancábamos, porque tenían ellos pues las vacaciones y ya era pues el punto de, de, ¿no? de, de, de, de, de pistoletazo, sal. claro. Qué curioso, ¿no? O sea, sí. fue una conexión como desde ese punto de partida que, que, que surgió sí, en vosotros. Sí. Y ahí ya nos dimos cuenta que íbamos con muchísimo material y con como gollón de cosas, y ya a ellos les dejamos cosas, ya para, para que lo dejarían en su casa, sí, porque íbamos... Ya. Dijimos ya, os damos todo esto antes de que llegaran. Nosotros fuimos el día anterior, dormimos y ya por la mañana nos dimos cuenta de que ya nos sobraban cosas. Sí, sí, sí. Oscar empezó a abrir huecos <risa> en, la en la furgoneta y ahí ya dijimos, uff, eh, aprovechando que vienen Uria y Víctor. Vamos a darle este par de mochilas de esto ya que nos sobra. Joder, es que es un trabajo súper profundo, ¿no? Porque empezar... Tú fíjate que en casa, con lo que nos cuesta... Eh, bueno, a, a mí, sí. quitar una camisa que ya sé que no me va a valer y que la tengo claro. ahí del año de la patata. Sí, y bien, deshacerte sí. de ella como para ir soltando todo eso... Claro. Sí, al final muchas cosas eran también utensilios, igual de cocina, que decíamos, si pues es que total. Sí, y ropa también, porque tampoco era verano y la verdad que con un pantalón corto y una camiseta tiras muchos días. Ajá. Y, sí. y bueno, pues sí, ir ya quitando cosas, porque llevamos la piragua. Eh, ah, también. Una okay, piragua, sí. hinchable, y material de barrancos, eh, de ferratas, eh, los eh, de hacer bivac también. Sí, al final lo que era ropa y calzado nuestras mochilas de ropa y calzado no eran, eran así. Sí. Lo que tú te puedes llevar un para un fin de semana. Lo que llevabais eran juguetes. Lo que llevábamos sí. eran juguetes para pasárnoslo muy bien. Sí, sí. Muy bien, o sea, que os marcháis de viaje, eh, creo que buscabais también sitios que no conocieseis, ibais como a vivir, eh, a viajar, a vivir. La aventura. a la aventura, sí. y, pero de repente entiendo que que el día a día se convierte, también hay, hay una serie de responsabilidades, porque yo vi antes cómo preparabais el café y, y vivir en la furgoneta no es para perezosos, es sí. decir, requiere su injunia, ¿no? Estar como compenetrados, o sea, es eso, mientras uno saca la perra, el uno hay que ir recogiendo la cama, eh, otro ya poniendo el café, poner la mesa, eh, pues sí, es, en ese espacio pequeñito del centro, de repente es el dormitorio, el salón, la cocina eso, eso. y hay que hacer mudanza permanentemente, Hay ¿no? que hacer el permanente permanentemente, Constantemente, eso es. Eso es. Y bien, no, pero lo haces. La verdad que al principio es ir cogiendo el hilo hasta que, sí, que ya al lo, final, lo haces. A ver, nosotros ya llevábamos una rutina porque ya, ya estábamos viajando, nunca tanto ya. tiempo. Hmm. Pero sí que nuestras vacaciones ya de 15 días que teníamos, o de navidades, o de fines de semana puentes, pues ya entonces, quieras que no Ya, ya estabais una, entrenados. Ya tienes sí. un bagaje ahí, ¿no? Has trabajado ya en la furgoneta y sabes lo que tenemos que hacer. Y es simplemente seguir ese orden, ese. Además, muchas veces no era tú haces esto, yo hago lot. Es que ya te levantas y. Ya casi cada uno sabe el rol, más o menos. A veces nos intercambiamos de, claro, de veces, papeles, pero es. por lo general, un poco cada uno. Dependiendo ya sabe. también cómo nos levantábamos, si pues, igual alguien estaba más, tra más tranquilo, bueno, pues salíamos con Mía, porque Mía es fundamental. Ella tiene que salir. Lo primero que hace por las mañanas es saltar en la cama para que le abras la ventana y para olfatear todo y sí. llenarse del, del día y entonces necesitamos lo, lo primero es la dejamos salir un momentito nos calzamos el que sea sí. y ya la damos el paseo antes de que el otro pues ya lo que hizo Oscar va preparando el café sí. va preparando Oscar algo. toma el café para, para resucitar <risa> <A> eso, ¿eh? <risa> y digo yo pero claro tanto tiempo, ¿cómo se gestiona un enfado en una furgoneta <risa> Eh, Hubo pocos. <risa> Hubo pocos, la verdad que sí, pero Hubo bueno, pocos, sí. Pero sí, sí que sí, es verdad sí. que les bueno, hay. O sea, ¿Y eh, cómo eh, se gestionan? Pues.. Dando un paseo a la perra. Sí. Mía <risa> <risa> era nuestra cómplice. Sí. <risa> Intentar, pero al final estás mucho tiempo juntos. Claro. Es todo. Pero, hablándolo día. mucho, la verdad que se hablan como. Al final somos eh, los tres de hacerse en uno, ¿sabes? Y, y al final la comunicación pues tiene que ser fluida y, que que ser fluida sí. y, y comunicarlo todo no casi dejarlo las cosas nosotros si no, nos, pues, nos lo decimos pues, todo aunque, aunque no sea un enfado en sí, eh, sí. entiendo que como Hay seres humanos cosas. necesitamos momentos de oye mira de yo soledad, necesito desconectar me voy a dar estar una solo vuelta y sí eso, eso sí, es sí, sí. al final es eso o sea sobre todo es hablar Oscar y yo no tenemos así, por así decirlo, los secretos. ¿no? Bueno, Entonces, esto es algo que ya tenéis entrenado de antes del viaje. Claro, sí. Por eso precisamente llegáis a Nosotros hablamos sí. muchísimo. Llegan muchas veces y son las 3 y las 4 de la mañana y seguimos hablando y hablando y hablando y hablando. Sí. Y, y eso yo creo que también hace claro. todo esto realmente... La convivencia sí es muy estrecha, la verdad que sí en, una, en un cuanto, en 5 metros cuadrados, creo. Sí, algo así, cuatro o tres por ahí andan, sí, no sé exactamente. Sí, que... claro, imagínate entonces ahora que estuviesen aquí eh, una pareja uh -huh. que quiere hacer un viaje como el vuestro uh -huh. y como ya lo hiciste os pregunta, oye, tres consejos. Tres consejos, pues bueno, yo... Habrá, habrá, me imagino que después de haberlo vivido habrá eh, para escribir un libro de consejos, ¿no? Pero eh, tres consejos principales. Pues ganas, comprensión y... Y, no sé, buen rollo, ¿no? Sí, al final es eso. Estar lo, eh, abierto a, a lo que vaya surgiendo al día a día. Y... Una, una adaptabilidad realmente, tanto a, a, a tu pareja, a ti mismo, al sí. entorno donde estás. Porque hoy cada día nos levantamos de una manera, cada uno. Sí. Ver, qué decir. curioso, porque fíjate que habéis hablado, no habéis hablado en ningún momento ni de tener una furgoneta, ni de tener el dinero, ni de nada. O sea, habéis hablado de valores. Sí. Que, que en realidad eh, conforman lo que lo que requiere para hacer un viaje, sea un furgoneta, uh -huh. para, eso, eso. Para, para viajar. Sí. ¿no? Para vivir a, a diario, para así decirlo. Es si un viaje... no, no tienes ese, esos valores como interiorizados, por así decirlo, da lo mismo que tú te muevas de un sitio a otro. Sí, las cosas Sollaba materiales contigo, claro. al final... Son materiales, que tampoco... Luego el tiempo es, es tener tiempo y, y disfrutar del tiempo en pareja y con la naturaleza y con uno mismo. Y no sé, eso es lo, lo bonito de, de los viajes estos, yo creo. Yo os escucho y más que un viaje, yo venía para aquí pensando en entrevistar a dos chicos que habían hecho un viaje en furgoneta con su perrita y que habían escrito un libro. Eh, y al escucharos me quedo más con que habéis hecho realmente un viaje a vuestro interior. Sí, mucho, la verdad que sí. Te despegas de, de, de miedos, de no sé, de todo. Sobre todo es eso, al final es un viaje interior. Porque te ayuda te ayudas a... a comprenderte más a ti mismo, a quitarte los miedos. Cuando, pues no sé, en, en, en situaciones que eso dices, joder, eh, cuando estamos haciendo los barrancos, pues te sientes fuerte. Sí. Cuando estás eh, haciendo una ruta, no sé, a experimentarte todo, todo. Sí, a, a llevarte al límite también, ¿no? De, sí. de, de, de las cosas. Hasta donde ¿no? Pónete... puedes llegar y, eso pues, es. No sé. y saber lo que realmente no te gusta. No quieres, eso es. Eso es muy importante. Sí. Es decir, esto no lo quiero o esto no. ¿Y qué hacer con que no quiero. Eso es. Sí. Intentar gestionarlo, ¿no? De, de la mejor manera posible. Sí. Pero al final es eso, yo creo que en la vida diaria también nosotros fuimos a hacer el viaje por esto. Necesitábamos conectar, estábamos hay tiempos separados, ¿no? por el tema de trabajo y. Eh, nosotros compartimos mucho tiempo juntos, nos gusta, y lo que queríamos es todavía experimentar más eso, ¿no? el conocernos a nosotros mismos, conocer, pasar más tiempo, pasar más tiempo, tiempo en pareja sí, sí. y disfrutar de todo lo que tenemos. Ese momento en el que el día a día no te deja parar y decir, estoy aquí, en este momento presente. Sí, que luego se ajetreaba el día, porque ya desde sí. que te levantas y eso estás en constante movimiento de a ver qué hago qué esto pero luego no sé en, en el fondo tienes la tranquilidad esa de hacer lo que te gusta lo que quieres al día a día mm. estar donde donde quieres eso es ver lo que quieres y no sé hacer un poco lo que te da la gana así en cierto, sí. en cierto sí. modo es de decir hago lo que quiero ¿sabes? Y, y sí eso... o sea que al final eso es lo que decías antes no vivir sí vivir vivir, vivir. porque ahora mismo no sé vivimos muy muy, muy rápido todo, y por eso a veces decimos, joder, qué rápido se pasa el tiempo, y yo creo que, que es eso el, el punto, sabes, eh, que vivimos mm, a tope. Y todo como muy impuesto, sí. a esta edad tengo que tener esto, a esta edad tengo que hacer esto, a esta edad tengo que tal, y el resto, el camino. Ya. Sa saborear un buen café por la mañana, eh, darte una ducha aunque sea heladora. Sí, así estábamos de fuertes sí, y de tersos. Sí, sí. Oye, y en estos seis meses... ¿Fuiste su peluquero o qué? ¿Eh? Sí. <risa> Bastante, sí que sí. Sí, sí, sí. Nos llevamos la maquinilla y donde podíamos, eh, es. allí, allí Cortaron, íbamos. Bueno, <risa> Oye, ¿y el siguiente sueño? Pues uno parecido a este, bueno, por que, lo se pueda, menos. que se pueda contar, ¿eh? Sí, o sea, que sea parecido a este por lo menos, ¿no? Sí. A ver, seguir viajando está dentro de nosotros. Sí, y la verdad que eso engancha. El viajar así engancha porque es eso, es lo que te digo, tienes tiempo para ti mismo y para todo, a ver si se alinean un poco los astros y bueno, sería esa la, la historia. Convertirlo ¿no? en, un, en un modo de vida más... Sí, más a largo plazo. Sí, es verdad, sí, así es. Pues estilo de vida. Sí. Uh -huh. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? Porque vosotros fuisteis de viaje no para escribir un libro. Uh -huh. Claro, en un primer momento, pues eh, queríamos hacer un mapa desplegable porque vimos que, oye, que sí que podía dar a más toda la ruta y, oye, si podía inspirar también y que la gente conocería sitios nuevos o, o museos y barrancos, y rincones, rincones sí. y, y todo. Pues bueno, que... dar un poco de ideas como a la gente para que pueda hacer sus propias rutas, ¿no? En principio es eso, nosotros fuimos haciendo el viaje y fuimos escribiendo diarios pero no con la idea de escribir ni hacer nada a posteriori, sino para tenerlo para nosotros, nuestros propios recuerdos. Sí, para que no se nos olvidaría de todos los lados donde vamos, porque con tanto sitio como hemos estado, pues claro. la verdad que si no a una semana posterior o así, ya es que se te, se te olvidaba ya lo, las cosas que. No lo que. No realmente los lugares que visitabas, porque eso no se olvida, ¿no? Pero sí, igual eh, el sentimiento, la sensación. ¿no? que era, no sé, hay que para reflejarlo era más, nosotros lo escribíamos y además era cuando mirábamos nuestros diarios cómo era lo que suele suceder en la vida real los dos viajan o los dos vivimos unas, una experiencia y cada uno la cuenta de una manera sí. distinta porque al final cada uno ve algo distinto y eso yo creo que también ha sido lo más interesante ¿no? el, el aunar esa, las dos perspectivas, incluso bueno, las tres, ¿no? la de mía, porque aunque ella no habla, sí habla y nos transmite, y entonces transmite. más o menos sabemos ah. que ella pues, también está disfrutando, está viviendo y también ella está recogiendo esa experiencia, ¿no? ah, entonces es. también hemos querido un poco reflejar eso realmente. Vale, con, He ¿contáis, ¿contáis todo eso entonces eh, un poco a modo mapa de cómo ha sido, más tratando de transmitir el sentimiento de la vivencia, y se compone de, de. O sea, el libro, enséñanos tú, anda. De, de, pues, de, de, de la Están ruta locos. que hemos hecho con todas las aventuras y. Y pues bueno, experiencias y fotografías. Fotografías, uh -huh. eh, consejos también. Sí. Fuimos haciendo, por ejemplo, cada cada capítulo no empieza con pues con el mapa de la comunidad o de la provincia donde estábamos, con la ruta que hicimos en ese momento y las ilustraciones son de, pues, de lugares o de eh, momentos que recogíamos o animales que veíamos y que nos iban transmitiendo. Luego comienza cada capítulo poniendo el tiempo que, eh, que estuvimos en ese momento en, en esa comunidad o en esa provincia. las aventuras, actividades de tipo aventura que podrías hacer más y luego sitios más de interés para visitar y ya después fuimos eh, integrando lo, nuestro viaje, nuestra experiencia. Vimos esto, pero pues sentíamos esto y sale mía ahí también fotografiada. Sí, pequeñas anécdotas también que nos han surgido y gente que hemos conocido súper guay y, y no sé sitios. Maravilloso, la verdad, sí. que tenemos una, en este gran país Una anécdota que, que, ahora, que vosotros desde haberlo vivido Y os imaginéis a un lector Y penséis entre vosotros, cuando lea esto Mucha gente nos ha dicho, bueno, que es inspirador Y eso para nosotros es maravilloso, ¿no? Sí. Que, que, que tú realmente hayas inspirado a alguien a. Hombre, eso sin ninguna duda Si para vosotros es maravilloso también os lo digo yo Claro Vuestra aventura es inspiradora Claro, sí. entonces eso, pues pues sí, ¿no? Y luego, eh, mucha gente también nos decía, increíble, me voy hasta cansado yo a la cama de la cantidad de actividades que habéis podido hacer en un solo día. Hmm. Porque al final, bueno, llevábamos un ajetreo que íbamos para un sitio, íbamos a otro, hacíamos o igual que con... barrancos en el mismo día. Ostras. O... Sí, comer, luego, pues eso, hacer también... Una ferrata y uh -huh. por pues, visitar un museo, es que de todo. Pero a mí se me ocurre, imagínate que yo ahora coge el libro, podría ser una guía de viaje para mí también. Sí, sí. sin duda. Sí. O sea, digo, me voy a hacer trofeando por España. Sí, sí, sí. Sí, aunque no sea, por ejemplo, en autocaravana o furgoneta, pero sí, la podría ser. O sea, los lugares y las actividades sí. ya están claro, planteados. Eso sí, es. sí, Luego sí. cada uno tiene que adecuar esas actividades, A lo que Porque, gusta. por ejemplo, no todo el mundo igual hace barrancos, o no todo el mundo le apetece hacer vías ferratas, no así yeah. un poco más en de... pero sí que puede hacer una ruta de senderismo corta de las que hayamos hecho o practicado uh -huh. puede visitar un museo puede visitar un conjunto histórico uh -huh. puede visitar Cualquier cosa, de hecho eh, al, al hacer el libro Creamos una cuenta en Instagram vale Que se llama Trufeando por España Y lo que contábamos en el libro Y con la gente con la que lo comentamos es, Era que nos gustaba Que nos enviaran fotos Del libro eh, Si viajaba y nos hemos dado cuenta de que sí, ¿no? Pues tenemos sí. gente conocida que ha ido subiendo fotos que, por ejemplo, este puente se han ido de vacaciones eh, la ilustradora de interiores, Elena, a la Comunidad Valenciana y ha llevado el libro como guía para hacerse. Para no perderse viaje. algún sitio chulo sí. y demás. Claro. Otra amiga cogió en, no sé, en otro de los puentes que tuvo unas vacaciones más largas. Y se marchó a Andalucía, Cádiz, Huelva y también siguió la ruta. De hecho, sale en una foto con el, con, eh, con su bebé, vale, recién nacido, ella es furgonetera también. Eh, ella es Jenny, por la que conocimos a, a Elena, la ilustradora de interiores. Y ella también viajó así con el libro... Y quiero ver el Torcal de Antequera porque me ha inspirado, pues fue hasta el Torcal de Antequera sí. y, y allí estuvo. La verdad que muchos sitios, por muchos rincones que descubrir y, y que ver por, por toda la península. Y los vale. que no están escritos, es nosotros no, no, lo, no le hicimos como hay que hacer esta ruta obligatoria, cada uno toma claro, supera, sugerencias, sus cuerdas, sus y todo, claro. Hubo muchos sitios que nos hemos dejado, no queremos abandonar a nadie, pero bueno, fue la ruta que... Nos iba surgiendo en ese claro. momento, no sí. la planificamos como tal, sino que también muchas veces tuvimos que modificar porque apareció la dana en la zona del Levante y demás, y tuvimos sí. también que ir cambiando nuestra, nuestra ruta, adecuándola a, también a, a, al tiempo ¿no? en el que uh -huh. nos movíamos. Sí. Bueno, aquí reflejáis lo, el, el viaje vivencial que habéis hecho, y si, no sé si queriendo o no, pero me da que estabais más enfocados en vuestro propósito y en vuestro viaje, <risa> Pero sin quererlo habéis creado una marca personal, una marca profesional, uh -huh. que estoy seguro de que os abrirá infinitas puertas en, en un futuro. Eh, ¿Hay algo que tengáis en mente ahí relacionado con esto que, que vayáis a hacer? ¿O simplemente estáis disfrutando y reposando de, de, de la resaca de ese viaje? ¿O...? Disfrutando y, oye, pues eh, abriendo puertas también, pues, y conociendo a mucha gente interesante como eres tú. Gracias. Y, y, y, y pues la verdad que sí, contentos. Pero bueno, pues sí, algo más sacaremos, digo yo. Sí, al final ahora mismo también se está reposando un poco el tema de, de haber sacado adelante la claro. luz este libro, ¿no? Es al final un trabajo que ha llevado... Sí, sí, es, sí, otro, sí. es otro proceso no o sea, y hay, proceso, hay que vivirlo. Hay que vivirlo y tampoco hay que adelantarse mucho a... Que ah, vaya a estar... viniendo, porque de una Como cosa vaya... buena van saliendo otras cosas buenas, que es lo que te digo. Yo creo Nosotros que, no, no, que sí. no habíamos pensado hacer una presentación aquí y bueno, pues las casualidades de la vida. Conocíamos a pues a Lourdes, por ejemplo, que es informadora turística y creo que la labor de los informadores turística es importantísima para dar el crecimiento y fomentar ¿no? la zona, el desarrollo sí. local y el, pues compartir... Eh, Momentos, no Tú estás aquí porque venías para hacernos una entrevista, sí. pero estás conociendo Goñar, estás conociendo este entorno. Hemos pasado un día espectacular, con Andrés. Que nos está bueno, nos han tratado de de increíble, ¿eh? o sea, yo estamos. me en enamorado de aquí, o sea, sí. me mm, sentí una acogida tan grande por, bueno, ahora por los chicos del museo, en, en el pueblo igual, Andrés, el, su compañero de turismo, muy bien, Lourdes, como... o sea, fue increíble. Sí. sí. La verdad que ha sido un. O sea, esta mañana una cuando, cuando y trajeron no sé. el proyector a vuestra furgoneta. Sí, sí, ha sido increíble. Hostia, ¿pero qué pasa, aquí? Sí, sí. He dicho, digo, está todo a domicilio sí. con la furgoneta aquí. O sea, me pareció un valor de servicio brutal. Sí, sí. Y, y, y realmente percibí de ellos, y me gusta decirlo aquí también, percibí esas ganas de dar a conocer esto, que sí. tiene un valor increíble. O sí. sea, es espectacular. Y nada, lo único que quiero preguntaros es cómo podemos adquirir el libro. Pues eh, hay varias formas de adquirirlo, ¿vale? A través de nosotros, si nos escriben a través de la cuenta de Instagram o tenemos también cuenta de, de Gmail, uh -huh. ¿vale? trufeando por gmail.com o arroba trufeando por España, eh, nos pueden escribir en privados y, y podrían adquirirlo. De esa forma, pues se lo podríamos firmar. Eh, si no, pues también a través de, de la editorial, Literakel, ¿vale? Hay un apartado de compra, también se puede. Sí. Librerías hemos llegado empezamos pues en las zonas más locales no de Guardo que es pues, la zona nuestra de la montaña palentina donde vivimos y ahora ya sí que ya está Palencia, Valladolid Valencia vale. eh, Madrid Barcelona y bueno hay una página que se llama todos tus libros .com, vale que a través de ahí es una recogida de distintas librerías de toda España en las que si tienen el libro en depósito vale pues puedes adquirirlo y ellos te lo te lo envían también ¿Eh? Pues muchas gracias, nos vamos a comer o qué. Gracias a ti. Muy bien. La experiencia ha ido de miradas. De esa mirada cómplice entre Oscar y María, sonriente entre ellos, teniendo claro lo que iban a responder a mis preguntas. Complicidad totalmente necesaria para un viaje de ese tipo. De esa mirada de su perrita mía, que cuando levantaba sus cejas y clavaba sus ojos en los tuyos, te hacía sentir que estaba leyendo tus pensamientos. Y de esa mirada que cada día deberíamos de utilizar más, es la mirada del viajero, tratando de curiosear y de disfrutar de cada una de las cosas que vimos Porque en definitiva, esto no es más que un pequeño viaje.